Hola gente del mundo, soy Iki, seguimos con Godot, les voy a mostrar cómo funciona y explicar un poco el sistema de escenas y de nodos, qué es todo esto, no? Parece difícil, pero es re simple, básicamente, lo que tenemos acá, yo en este caso suponete voy a eliminar esto, para poder mostrarte un poco mejor, ahí está, lo que tenemos es como una jerarquía, vamos a llamarlo, ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener objetos dentro de nuestro nivel. Nuestro view porque es este. En nuestro nivel vamos a tener una cierta cantidad de objetos. Enemigos, player, etcétera, Y todos van a estar en esta lista. Ahora, ¿tienen un orden en esta lista? ¿Y por qué está ese orden? Es muy importante esto. Vamos a simular la lista. Suponete que acá tengo... Suponete que vamos a crear el objeto jugador o player. ¿no? Este va a ser el jugador. El jugador va a tener varios elementos adentro. Por ejemplo, va a tener un elemento representa la imagen del jugador, va a tener además física del jugador, para poder, qué sé yo, suponete que queremos que nuestro personaje caiga constantemente con la gravedad, bueno, le tenemos que agregar un elemento de física, ok un componente de física, si no la computadora no sabe si mi imagen es un cuadro colgado en la pared, no sabe si es algo que va a caer con gravedad, no entiende la, la máquina o Godot, qué es lo que vamos a hacer con esta imagen. Entonces, fíjate que le estoy agregando un elemento físico. También puede llegar a tener sonidos. Imagínate un sonido, lo vamos a meter adentro del jugador. Puede tener un montón de elementos el jugador. Entonces, fíjate que un elemento padre, adentro, va a tener muchos elementos hijos. ok Esto es bastante importante. Y esta estructura es la misma que se estaría dibujando acá. ¿OK? Vamos a hacer una simulación. Voy a crear en este caso objetos vacíos, pero imagínate que voy a estar representando lo mismo, ¿no? Jugador. Voy a crear un jugador. Fíjate que teniendo seleccionado jugador voy a crear ahora otro elemento, que va a ser la imagen del jugador. Y fíjate que me lo está marcando de esta forma, con este parito. Esto significa que la imagen está dentro del jugador. ¿Por qué es importante que esté adentro? Esta es la parte fundamental okay, que te voy a mostrar, porque tranquilamente los puedes tener por separado, pero ¿por qué es importante que esté uno adentro de otro y que, los, que vayas haciendo bien la estructura. Suponete que estuvieran así separados, ¿no? la imagen del jugador y el jugador. ¿Qué pasa si yo de repente decido que el jugador camine y se mueva hacia la derecha? ¿La imagen va a quedar en la misma posición? No se, va, no se va a mover junto al jugador. Para que la imagen se mueva junto con el jugador, tiene que pertenecer o ser hijo de este. ok Entonces, al estar de esta forma, ahora si yo muevo el jugador, todos los elementos que están con él se van a desplazar. Lo mismo si yo hago una rotación. Si yo hago una rotación de jugador, se va a re, eh, rotar la imagen. Por eso es muy importante... Traducido a algo técnico, todas las transformaciones de un elemento padre se van a aplicar a sus elementos hijo. ¿okay? Es decir, si yo a esto lo muevo 2 hacia la derecha, todo se va a mover 2 hacia la derecha. ¿okay? Lo mismo pasaría con esto. Todo esto entonces yo lo desplazo hacia la derecha, se va a desplazar a la derecha, izquierda, izquierda, etc. Además de que también nos sirve para tener, digamos, una estructura visual y no confundir, por ejemplo, imagen del jugador 1 con imagen del jugador 2, ¿no? Si tenemos dos archivos llamados imagen jugador y tenemos dos jugadores, por ahí se confunde. Entonces está bueno tener esta jerarquía. Entonces, para poder trabajar con esta jerarquía, acuérdate, suponete, ahora voy a tratar de crear el jugador número 2. Vamos a mostrarte, vamos a crear un nodo vacío. Ahora te voy a explicar un poco lo que es nodo igual. Y al jugador 2 también le ponemos una imagen. Fijate entonces, tengo separado jugador 1 y jugador 2, y todos vienen de esta rama de arriba. Fíjate yo si yo cliqueo me muestra que hay una rama que se llama Nodo 2D. Este, que es el superior de todos, es el que representa mi nivel, mi escena actual. Toda escena actual está obligada sí o sí a tener un elemento que es el padre de todos los elementos. Es como decir, bueno, este es mi nivel. Le vamos a poner nivel, suponete. bueno. El nivel, que es lo que tiene? Tiene jugadores 1 y jugador 2. Si quiero le puedo ir agregando más elementos al nivel como fui haciendo hasta ahora. ves Seleccionas nivel y le vas agregando más elementos. Eso es el por qué siempre arriba de todo va a haber un eh, elemento. Es decir, siempre va a estar este existente. No se puede... Evitar tener esto, ¿ok? Y básicamente de esta forma van funcionando. Yo por defecto al elemento superior más que nivel le pongo por convención main, que significa principal. Ahora, ¿qué es esto que yo estaba diciendo de nodos? ¿Qué son los nodos? Nodos simplemente son los objetos que yo voy a ir creando acá. Se les llama nodos. Es la suerte de estructura que fueron formando, ¿no? Se llaman nodos. A ver, en otros programas, por ejemplo, qué sé yo, en GIMP o Blender, por ahí tenés capas y demás. Bueno, acá tenemos una escena con diferentes nodos. Cada elemento se va a llamar nodo. Entonces fíjate, si yo aprieto clic derecho, al tener seleccionado no me dice agregar nodo hijo. Eso significa que voy a estar agregando un objeto adentro de este Si quiero agregar un objeto dentro del jugador, voy clic clickeo jugador, clic derecho, agregar nodo hijo de jugador. Entonces se va, mira, te muestro, yo creo cualquiera. Vamos a crear otro, otra imagen. Se crea adentro del jugador, fíjate. Fíjate que yo para crear algo adentro de un nodo, tengo que seleccionarlo y cliquearle agregar nodo hijo. Entonces se le agrega como hijo, básicamente. Eso es lo que hay que saber sobre los nodos. Ahora, ¿cómo sabe la máquina si es un nodo de imagen, un nodo de física, como acabo de mostrar y demás? Esto es porque Godot tiene diferentes tipos de nodos. Esta es otra palabra importante, tipos. Entonces, acá tenemos tres cosas que acabamos de especificar. Vamos a tener nodos, ok, vamos a tener padres que son los nodos padres siempre, ok, los nodos hijos, y algo muy interesante en esto de padre e hijo es que suponete este es padre de este, pero este a su vez puede tener un hijo, o sea que puede haber, fíjate que pueden ir haciéndose uno adentro de otro, ok, lo cual está bastante interesante, porque ¿en qué? vos te preguntás en qué caso sirve eso, bueno, Imagínate, yo acá tengo la imagen del jugador, ok. Imagínate un tipito, ¿no? Tengo una, un personaje, una persona. Ahora, ¿qué tal si ese personaje tiene un escudo en la mano? Bueno, la imagen va a tener que estar adentro de otra imagen, ok. O sea, tengo mi personaje y además el personaje, la imagen del personaje tiene un escudo. ¿Qué tal si ahora el escudo tiene además un logo que va cambiando? Bueno, va a tener una imagen también adentro, ok. Fíjate cómo puedo ir jugando con esta estructura, vos podés armarla como vos quieras. Yo te estoy mostrando básicamente cómo funcionaría esto de padre e hijos. Y por último, otra cosa que te acabo de decir es que va a haber tipos tipos de nodo. Los tipos de nodo básicamente me permiten decirle al programa qué es lo que voy a hacer yo con ese nodo. En este caso le dije, mira, quiero un nodo Spray 2D porque le voy a cargar una imagen. Porque quiero usarlo para mostrar una imagen. ¿Qué tal si yo quiero hacer el sonido de una explosión? Bueno necesito un nodo del tipo sonido entonces voy a dar clic derecho voy a buscar un nodo del tipo audio fíjate que acá tengo todos los tipos de nodos los podés buscar manualmente o escribiendo acá y acá tenemos diferentes tipos de audio 2d 3d esto lo vamos a estar viendo igual porque es otro tema aparte pero lo que te quiero decir es que acá en esta lista tenés los tipos de diferentes nodos para usar muchos tienen funcionalidades muy interesantes animaciones sonidos temporizadores, eh, huesos para trabajar con 3D y demás. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco, así que quédate ahí sentado enfocado en pantalla, apretá el botón de suscribirse con todo, dale un fuerte, compartir, un me gusta, comentame qué te está pareciendo todo esto y nos seguimos sintonizando. Hasta la próxima.